Ahora puedo hablar contigo Ahora puedo compartir contigo Ahora puedo soñar a tu lado Ahora puedo vivir contigo Hablar contigo y mi gran amor Contarte las cosas que viví sin ti. Los kilómetros me enseñaron a vivir Y ahora te las quiero enseñar yo a ti Todos decimos que solo debemos soñar Pero no es verdad Es mejor vivir lo real Y aunque los sueños te ayuden a creer Lo mejor es vivir la vida Si es que la crees Ahora puedo hablar contigo Ahora puedo compartir contigo Ahora puedo soñar a tu lado Ahora puedo vivir contigo Todos tenemos secretos en la vida No pasamos por ella sin que nos llegue Un momento a veces muy delicado Que guardas para ti Secreto ocultado pero eso, hablar contigo y tú conmigo Con la verdad siempre en el camino Que sepamos los dos ese secreto Que solo se dice en amor perfecto Ahora puedo hablar contigo Ahora puedo compartir contigo Ahora puedo soñar a tu lado, ahora puedo vivir contigo.